no va a existir gracias a esta, a esta medida que, que se tomó. Se va a seguir sacando durante todo el tiempo de los días que quedan de abril, se va a seguir sacando una, una cantidad que, que es poca, es bastante poca. Esa es la situación de las colas que, que vemos en, lo, en los servicentros. Y eso ha permitido que, que no lleguemos a cero combustible o a cero combustible en la, en la gasolina. Eso va, también tiende una mejoría